Hola, soy Ángel, de Huesca. ¿Qué soluciones tiene Ascensa en almendro para el control de malas hierbas? En el manejo de malas hierbas en almendro, Ascensa dispone de un completo catálogo de soluciones. En preemergencia, contamos con Moicam 50 SC Diflufenicam para el control de dicotiledoneas anuales y de soluciones en posemergencia, que contamos con Super o Siflofen, Erpan 50 el, MCPA, el Campo Green Glifosato y la nueva incorporación al catálogo Roca que es fluoroxifil al 20% para el control de malas hierbas de hoja ancha en posemergencia. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.